Hola, mi nombre es Johnny Fins, desarrollador de videojuegos e integrante del grupo Working at Games. En el video de hoy vamos a hacer una reacción con mi face, con mi face a fails de GTA V. Bueno, empecemos. GTA V fails. A win matar al perro y a a <laughs> <laughs> dude seriously, Adios, not sure rip the... trevo What? <laughs> What? Adiós, amigo. What the fuck? Eso digo yo. Eh... Aparcado. ¿Qué? Con la mano Ah. ah. Nice. Hello there. What? Vaya combo, eh. Vaya combo. Oh my Uy. fucking! What the shit! What? What? Again. Okay. Again. Este, video, este video lo he visto, este video lo he visto. Oh shit! Oh! God, can you just get out of my way? Boom! is... What? What? Amazing oh. <laughs> Un coche salvaje apareció <laughs> What? Oh no, oh no, y bueno, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale a like. Si no, pues dale a dislike. Y si sí, te ha gustado y encima quieres, quieres promocionar a mi canal y, y, y suscribirte y dar la campanita, pues mira, yo te agradezco lo más, lo, más, lo yo te agradezco lo, lo más querido yo para mí. Yo Ojo, me quedo a gustísimo. Agustísimo me quedo. agustísimo, ¡Oh!